El evento Doomsday por fin ha llegado a la isla y literalmente terminó pasando lo que ya habíamos filtrado muchos días antes del evento. Por fin tenemos todas las piezas del puzzle de la historia que hay detrás de Fortnite. El problema quizás es que hay demasiada información y necesitamos vuestra ayuda. ¿Quién es el agente John Jones? ¿Y para quién trabaja? ¿Es realmente posible que Midas siga vivo después de ser devorado por el tiburón? ¿Podría Jules terminar lo que Midas comenzó? Esto es... La historia de Fortnite capítulo 2 explicada. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita del canal para lograr llegar a los 400.000 suscriptores. Si quieres ser tú uno de los tres ganadores del pase de batalla que estamos sorteando Asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada, utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y comentarme debajo en la sección de los comentarios cuál es tu idea de Pick Games. Chicos, enviarme vuestras capturitas por Twitter y por Instagram para poder participar. Dicho todo esto, ¡vamos allá! Demasiadas cosas están sucediendo delante de nuestras narices y, si no os las enseño, nadie se habría dado cuenta de ello. Para entender lo que sucederá esta temporada, primero debemos intentar aprender todo lo posible acerca del evento final del dispositivo. Prestar muchísima atención porque esto es realmente muy importante. Con el evento del dispositivo fuimos capaces de poder ver el juego de Fortnite con una nueva perspectiva jamás vista anteriormente. Fortnite Battle Royale es una simulación y cada uno de nosotros estamos dentro del bucle. ¿Y esto por qué sucede? Bien, pensar que en cada partida son lanzadas 100 personas y tan solo termina una en pie. Y esto se repite y se repite y se repite de nuevo. Gracias al evento del dispositivo hemos podido ver y saber que hemos sido controlados desde el principio durante todo este tiempo, pero en eso entraremos un poco más tarde. Veamos los secretos del capítulo 1 de Fortnite. En el capítulo 1 fueron introducidos 7 personajes conocidos como los 7 o los visitantes. Pero tan solo tres de ellos pudieron ser identificados. El Científico, el Visitante y Paradigma. Los visitantes fueron los que intentaron estabilizar el Punto Cero, un gran orbe de energía de la temporada X del capítulo 1. Realmente el Punto Cero todavía sigue siendo un gran misterio a día de hoy. Los siete tuvieron que juntar fuerzas y trabajar juntos para poder estabilizar el punto cero, e intentar salvar a la isla. Esto recibió el nombre de The End, o más bien conocido como El Fin. Y este audio es esencial en la historia. Quiero que lo escuchéis. Siete del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado. Sospecho yo que otra gente estaba observando. Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre. Al parecer, los siete tenían un objetivo. Estas grabaciones revelaron que los siete estaban conteniendo el punto cero para intentar salvar lo que ellos llamaban el puente. Es lógico que el puente se trata de la conexión entre el Battle Royale en una simulación y el mundo real. Si este puente se pierde, significa que todos... Los que han quedado dentro de la simulación jamás podrán volver a cruzar el puente. Podría ser que este puente fuese la mariposa que vimos durante el evento mariposa en Fortnite. Pero eso no ha sido confirmado. Algo sucedió en la simulación y tuvieron que contenerla durante dos días enteros. Esto nos trajo el agujero negro de Fortnite. Una vez restaurado, fuimos transportados... ...a una versión totalmente nueva del Battle Royale... ...nueva isla... ...nuevas armas... ...un nuevo comienzo... ...al parecer en esta isla... ...dos bandos llegaron primero... ...Ghost y Shadow... ...Espectro y Sombra... ...ambas facciones trabajan juntas para la agencia... ...y para su jefe... ...Midas... ...Midas es el jefe y fundador de la agencia... ...con el poder de convertir todo en oro... ...Midas pudo usar su poder... ...para una de sus skins... ...que recibió el nombre de oro... ...siendo un poco astutos... ...nos dimos cuenta rápidamente... ...de que alguno de estos agentes... ...trabajaban a la misma vez... ...para ambas facciones... ...para Ghost y para Shadow... ...al parecer Midas terminaba... ...con las vidas de diversos personajes... ...por su ira... ...o por sus experimentos... ...simplemente convirtiéndolos en oro... ...pero después de eso... Estos volvían otra vez a la isla, no importa cómo, pero es importante para todos vosotros que recordéis que cuando la persona entra en el bucle, realmente no recuerda lo que sucedió anteriormente. Ahora que lo veo con mis ojos, está claro, la física ha aislado eso de escapar. Y entonces si esto lo escucho de nuevo, ¿me ayudará a recordar? ¿Estaré silenciado como el resto? ¿Eso es lo que hay cuando entre en el bucle? Increíble de escuchar, Mira, realmente es muy inteligente. Así que decidió guardar en su habitación secreta los recuerdos de todos los experimentos. Pensar que si estos personajes están aquí congelados en oro y realmente después aparecen de nuevo en la isla, significa que algo no va bien. Parece que Midas realmente no entró demasiado en la simulación y a él no le afectaba. Secretamente reclutó a Jules, una de las ingenieras de la agencia de Shadow, para que ésta pudiera ayudarle a crear una máquina para escapar de la simulación, la máquina del dispositivo y el traje de ciclo. Realmente no sabemos cómo Jules y Midas están conectados pero sabemos que realmente tienen una relación muy muy cercana Como ya sabemos La tormenta siempre aparece en el mapa de Fortnite De la misma manera Hasta hacerse el control completo Del mapa de la isla Pues el plan de Midas Fue crear una máquina para poder vencer A la tormenta y finalmente Poder escapar de la simulación Cuando el día llegó Midas activó la máquina Y por fin recibimos El gran evento del dispositivo La máquina concentraba ...toda su energía en distribuirla perfectamente por toda la tormenta. De forma que poco a poco se fuese generando más energía para poder vencer la tormenta por completo. Al parecer esto sí estaba funcionando, pero de repente algo sucedió. Todo desapareció por completo y aparecimos en una oficina extraña... Y desconocida, en esta sala podríamos ver que el evento estaba siendo retransmitido en la pantalla y diferentes archivos acerca de personajes de la isla fueron encontrados. También diferentes imágenes en las paredes y aquí, en este punto, volvimos a ser regresados a la simulación. Y aquí fue cuando la máquina empezó a dar mayores fallos y errores. La tormenta ahora volvería más fuerte y poderosa que nunca. En un último esfuerzo Midas logró volver a activar la máquina del dispositivo para finalmente terminar con la tormenta. Y al parecer funcionó, logró romper el bucle, pero realmente esto no era tan sencillo. La simulación falló y un glitch se apoderó de esta. De nuevo fuimos transportados a la oficina extraña y esto fue lo que escuchamos. No, aquí no hay nada estable, de, de hecho... Janice, eh, Janice, actuador de resonancia 7,2. Ahora, por favor, sí, ya. Ya estoy. Espera, espera, espera. ¿No es solo una tormenta? ¿Qué quieres decir? Estará conectado al complejo. pero no podíamos predecir que iba a reaccionar así. La compañía se vio obligada a utilizar algo como tormenta del juego. Esta vez sería una gran ola de agua. Pero realmente solo era una solución temporal, ya que era súper inestable. De nuevo fuimos introducidos en la oficina por tercera vez consecutiva y pudimos descubrir que por fin, quién era John Jones. Ahora Midas ha desaparecido y la agencia ha sido conquistada por el equipo Shadow, el equipo Sombra. Y aquí fue cuando colapsó la tormenta del juego, dando el resultado a la gran inundación completa de la isla de Fortnite. Muchos lugares fueron destruidos y fuimos introducidos en la nueva temporada 3 del capítulo 2. Vimos como Midas fue devorado por un tiburón, pero... Esto es una simulación, ¿recuerdan? Morir es algo normal en una partida de Fortnite. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Está Midas realmente muerto? No. Aquí, chicos y chicas, nos encontramos con el mayor de los problemas... Acabamos de empezar el capítulo 2 y tenemos demasiadas preguntas para ser resueltas. Y si realmente Midas logra recordar o Jules le ayuda a recordar lo que sucedió en el bucle, ¿podrían construir una nueva máquina que realmente funcionase de verdad ahora? Muchas preguntas por resolver y demasiadas dudas todavía. Pronto tendremos novedades y las veréis aquí en el canal. Espero que os haya encantado este vídeo, si apoyan la teoría dejen un buen like en el vídeo, un poderosísimo me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo cracks, chao